Como ven. armamos un set nuevo sí, un set completamente nuevo 2022 sí, y lo quisimos hacer como para el primer en vivo de este año ajá. y pues miren como ven montamos más luces más luces todavía mejor para ustedes como que un poco más incluso queremos poner hasta más verdad Mario <risa> para el siguiente pero sí, probando, ya lo cabemos, miren eh. eso realmente es realmente lo que ya ahora van a ver los artistas pero exacto y lo que van a ver ustedes, ustedes verán va, eso como pues ya va a ser y van a ver ustedes como. Sí, se ahí se los vamos a dejar, ya va a estar arriba en la nube y ya ahí van a poder ir a verlo completo. O sea, sí, completo. Hasta ¿Cómo pusimos, verdad, ah, exacto. Sí, sí es esto más que nada para que se marque No podemos poner fiesta Mario a Vamos a poner fiesta Descata, uh, vamos, vamos. Fiesta, fiesta, fiesta Adiós. Me siento una fiesta ya Quisimos cambiar de escenografía sí. para, para todos ustedes Y vean algo diferente ya sea que sí, que No muy no. mismo del año pasado Ay me caigo Mario Pero pues, todo esto lo armamos y tardamos como un día completo Sí, tardamos un día más porque, que nada para hacer programas no, y todo desarmamos, también Desarmamos todo, ¿eh? todo diciembre estuvo sí, todo eso desarmado. desarmado Porque no volvimos, no hubo no nada y tuvimos que quitar todo Exacto. Para posar a nosotros que tenemos que trabajar Sí y pues tardamos un día realmente buscando todas estas luces. Sí, lo bueno, Mario, que pues dijeras es nuevo. También tardamos porque todo está desde cero. la iluminación tuvimos que hacer programas. Nomás que no quisimos grabar eso porque nos íbamos a sí, volver. Sí, mucho enfado. Esos son más técnicos. Para, ¿Para que los enfadamos tanto? Y pues, Paul vámonos al vivo porque ya me llegan los artistas. Exacto. Ya de los que van a estar ahora. Y pues, Paul vámonos. Vámonos, oh, Mario. Vamos. Martín, ¿cómo se te hace la luz? ¿Demasiado o no? ¡Excelente! <risa> Estaba botando un es. porque le pega bien machina la luz y dice que, que, es? que, que lo candila y... Sí, sí, Oye, ¿me sirves uno con tequila? Oh, ¡No! Traban... ¿Tequilita? A ver... Sí, Pero sí. es agua natural esto... Sí. ¡Está sí, sí. sí, sí. no, se va a canciones? ¿Te asustado? No, pues hay las que le impulquen... <risa> ¿Está nervioso? ¿Qué? Pues ay, no se ¿Nunca he visto así como algo de tele, televisión <risa> o un programa? No. Oh, Está es la, lo mismo. El, de pig, el de pig es el, el, el, la estrella ya. Hasta cuál, para no olvídate. Bien, Magali, ¿qué te parece nuestro look? Ay, no, es... <risa> Dilo, dilo, no pasa nada. Y lo rojo, yo no veo, ay, Agua, ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué es ¿Cómo se ve? <risa> ¿Cómo se ve? ¿Malo o bien? Vi ¿Di que dijo la vez pasada Me gusta la actitud que tienen todos eh, Antes de que empezara a grabar este, este video que está haciendo para Mario Polo en su canal Todos estaban corriendo al mismo, ¡Va, va, va, papá! Y nomás sacaron la cámara de Mario y Polo todos se callaron Ah, preséntales a Felipe, es abogado Pero en esta ocasión está haciendo la de... De Barna De, de, de Bartende bar bar de bar de bar de. Por, por favor Y Paul, pues... Tequila ¿Qué haces tú aquí? Eh, moviendo la luz. Sí, eso. ¿no? y eso que hizo como 20.000 mil ayer ¿no? pero todo falla cuando vas a iniciar y pues bueno ahorita vamos a iniciar aquí el primer en vivo del año de mi papá y espero les vaya a gustar para que vayan a verlo si no lo han visto, pues sí. vayan a verlo en su canal. Tiene bueno, cosas buenas también, el canal de Río Paul, cosas buenas. Ahorita porque vamos a pesadones y ya Mario quiere cortar Y otros días. Paul es que se muy temprano, ¿verdad? Mire sí. la verdad, Paul se acaba de salir de bañar y por eso está todo. Sí, atrapando. es que Paul. Yo que se siempre siempre la madre, que vamos a empezar, que está bañando. Fue que le pintó el pelito de vuestra parte. <risa> Aparte, también se le pinté el pelo a Mario. <risa> Ay, no, se, se, se, se atrasó, se tenía que el pelo, se tenía que tocar el rojo y todo eso, pues me lo metan Es que, que se ver. bañó Paul la última hora Pero y pues sí, miren, bien, se atrasó todo el, el Y pues ni modo, ahorita ya, vamos ya, a, a continuar okay. Ya estamos en 19 modo paul, ya Los amamos con traigo paul, porque siempre paul, o sea antes de empezar 15 minutos, antes de empezar le empieza a bañar Y estaba mal y muy bien Pero si ya empezamos bien, Mario ya, ya, ya ahorita pasada, ya ya, vamos en vivo y ya ustedes, de van a poder de ver también Pero vamos a dejar más del luego No de escucho nada, Pau Nada, <ríe> <talento, ríe> ah, exacto Quiero mandar un saludo Ya saben a la gente de El Salvador, ya saben aquí, Tenemos sorpresas y noticias buenas Y chas buenos para otra semana el lunes también tenemos un en vivo el lunes, aunque le quisiera que repitiera los mismos mismas nuestro amor de mi madre estaba ascendiendo me caíste como algo del cielo. Desperidente 35 mil canciones y le cantaron me caí y de la nube. no creo porque es chica, es mujer no, pero si la entra, dile a usted ah, toque toques toque, toque, toque. familiares ¿No? Ah, no, no, no, ya, no, no, no, no, no, no o sea, pero lo no, no, no, no, no hace Felipe ah, exacto, sí, no, en tu, pues, ya, tu no, representación Felipe, voy a representar a Magali ajá San Diego y... Vamos a empezar despacio, ¿no? Sí, despacito. Primero sí, préndelo. Vamos a encenderlo. Yo ver. pienso que Martín se sí iba a aguantar porque aguanta los toques de dan aquí, ¿verdad? <risa> vamos a empezar en el, a la mitad. A la mitad, vaya. O sea, ¿qué va. ¿Quieres hacer despacio? ¿Quieres tres? Una, dos. Vamos al tres primero. Sí, sí. Es 3 No, no. 3, Número 3 Nivel 5 Sí, ya lo aguanta mucho Sí, Ya va la a la mitad que Es que Pero apágalo Dale aquí No, no te hizo Que aguanta, eh aguanta Ya aguanta, Vamos Ya, ya superó Nomás vamos No, ya superó, Mario No, no, bueno se apagó. Se aguantó. Se aguantó. Prueba superada. ¿Cómo traes? una pila de carro. No, una pila de carro. Vamos a empezar con el Despacio. despacito. Vamos a la mitad, quién aquí. Se aguanta. Se aguanta. Vamos, sí. Manango, ya aguantó. Madre, ya Ay, también, dale, dale. Dale, dale, dale, dale, dale. Magali. Se lo aguante. Magali. Magali. Despacito. Vas a ver que si vas a aguantar. Despacio, vamos a despacito porque veas. En el 3, aquí. no se va. Vale. Felipe, Felipe, Sí, se va a aguantar Felipe, vamos a empezar despacio, porque esto era niño, eh, nada, es despacio, Sí, pues se va a niño, eh, ya aguanta, Vamos a la mitad, dale, dale, nada, si va aguantó, ya aguantó. pasamos la mitad y aguanta lo demás, ya. Ver, no me... Listo. <risa> ah, sí, ah, sí, sí, sí, Ahora hubo macho Sí, hoy hubo macho No pienso que le faltan tan Igual, el Jotan. El Jotan, a, no a lo mejor. Fíjate, yo también pensaba, pero como que no, algo muy chiquito. Pero te que no lo de... Pero no, Yo también siento, hay que traer una pila. No, yo... O hay... no sirve o tienen buen aguante, Mario. No, y, te y me dejan al día siguiente, el tercer día bien acalambrados. Sí, los músculos. Martín, ¿qué te pareció ahora en este en vivo? ¿Qué tal se bien? sintieron? Felices y contentos. Aquí con el. el... el... Velasco. <Risas> eh, ¡No, ah, hey. no, no! ¡No, no! ¡Magali! Yo, como les comentaba hace rato, venía nerviosita. Porque nunca había saltado un en vivo, ni entrevista, ni nada. Muy o sea, más, ¡Nada! ¡Nada! Sí, ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció? No, es excelente, este, sí, como dice aquí la bueno, compañera Magali sí, Primero, sí, con la expectativa, ¿no? Pero ya, este, ahorita ya nos rebajamos y lo... Bueno, lo que se me hace muy raro de ellos ajá. ¿Cómo pueden cantar en vivo con 300 mil personas, 5 mil personas? Y les da vértigo sí, en sí, línea, ajá, exacto es, es raro Porque esto queda grabado, queda grabado. Si no, pero... Les da vértigo, sí, es lo sí, raro Es lo que yo tenía pensado, ¿por qué le da? O sea, ya podemos decir que antes déjame contarte una experiencia fíjate, si en radio que no te ven cantas en radio, te ponen nervioso y no te ven, nada más te escuchan entonces imagínate que te están viendo te están escuchando, pues sí, para ellos eh... pues sí, pero en los radios te ponen así, mira ay, la boca, la boca tamales, tamales te pone nervioso porque cuando tú vas a un, a un evento de radio eh, sí temblaba, sí te ganaba el nervio lógico, lógico es que ya parado ahí en una cámara pues ya se, se, se da un poquito de nervio y más porque los subconscientes saben que los van a ver mucha gente y que la van a repetir que lo van a repetir pero pues o sea, vale va el nervio nunca se va a quitar no, no, entonces, ya que cantes sin nervio no cantas no cantas no. sí. no canta, sí. y qué tal les pareció el nuevo set del 2022 para ustedes ustedes lo estrenaron ajá el set si es la primera vez está diferente desde aquí para allá no se ve por eso ellos, yo les digo ellos, vayan a ahorita y vean el video de ustedes en vivo, pero lo van a ver muy diferente. Sí, porque es que ellos lo felizte, que ven es eso. De no, les les lo decir, ellos lo que ven es pura luz. ¿no? Ajá, ¿no? exacto, ¿no? pura luz. Es duro. Un sí, sí, ah, sí, sí, sí, sí, sí, para como... ustedes muchachos, la verdad. Ah, gracias, de nada. Gracias por venir, Ajá, nos vemos, Mario. Vámonos, vámonos pues bueno Mario y ahora sí ya terminamos lo que es este un en vivo más de mi papá pues sí la verdad estuvo estuvo chido y ahí vayan a verlo ahí sí, vayan like a verlo y se los vamos a dejar en la descripción para que vayan le den click y de volada los mande sí, al sí, video de mi papá sí, sí. Y, y pues y Mario, Mario ay hombre, no me arañes <risa> pues bueno Paul yo pienso que aquí vamos a finalizar este video denle like suscríbanse activen la campanita y vayan a seguirnos en los cuentos de Instagram que van a poner por ahí por ahí Sí YouTube. también recuerden seguirnos en Facebook ahí estaremos en Facebook y pues bueno Mario Mario, ahora son esos datos que queremos que hagan Dejen de vuelta a todos los likes que es muy importante Y hasta la vista Mario Ahí comenten qué tal les pareció